Mundo sí. Este programa es presentado gracias a nuestros colaboradores Leo Quintana Consulting, Soporte Técnico Eliana Morfe, Realtor. Mundo Sonoro Miami, Academia de Canto. Dulces Capas, Panadería y Pastelería. Ok, comencemos entonces. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Lilian López y esto es Mundo Sonoro Miami, canal de entrevistas. Mundo Sonoro Miami tiene como objetivo principal registrar y documentar el desarrollo de la vida de músicos y artistas. El día de hoy nos vamos a comunicar con Yucatán, México, donde tenemos una maravillosa sorpresa que les vamos a presentar hoy. Ella es María Eugenia Guerrero Rada. Bienvenida, María Eugenia. Hola Lilian, ¿cómo estás? Qué, qué bueno, gusto estar aquí con, con... Igualmente, estoy pues muy um, feliz de tenerte. Pero antes de comenzar con la entrevista, yo quisiera que todos los que nos escuchan eh, eh, hacer una, una anécdota de un momento en mi vida donde te conocí. Resulta ser sí. que en el año 1995, yo estudiaba en el Instituto Pedagógico de Caracas para ser profesora de música, pero yo quería ser cantante también. Y lo que me ofrecía la ciudad de Caracas era la recién inaugurada Academia Carmen Teresa de Hurtado, una academia de canto, en la cual audicioné y fui aceptada. Recuerdo que audicioné con un montón de gente y, y quedamos poquitos porque era una academia muy pequeña, pero era un gran proyecto que estaba haciendo el maestro Abreu. El día que me tocó registrarme o inscribirme, ese día, yo recuerdo haber entrado en la oficina del de profesor eh, Claudio Muscos, que era el director de esa academia en, en ese entonces, y paralelo a la, a la oficina del maestro Claudio, estaba el salón de usos múltiples, sí. donde los estudiantes ensayaban, tenían clases, etcétera. Recuerdo claramente que cuando entré a la oficina del maestro Claudio, empezó a cantar una voz poderosa que me paralizó y me electrizó. Y yo pregunté, ¿quién está cantando? Y me dijeron María Eugenia Guerrero Rada. Y desde ahí te conozco, María Eugenia, bienvenida. Qué recuerdo. Qué placer tenerte aquí años después. Sí, sí, sí, sí. Es que lo recuerdo clarito, fue un recuerdo muy claro, porque a mí escuchar esa voz me inspiró, yo dije, yo quiero ser como ella, yo <risas> quiero aprender canto, o sea, realmente uno sabe la huella que uno deja, ¿no? Y tú sí <risas> saberlo. De la academia fue maravillosa, fue, yo, yo pienso que esa fue una etapa de oro en la... En la, en la lírica venezolana, creo que fue ese proyecto del maestro sí. de las academias latinoamericanas, que no solamente tuvimos academia de canto, sino también hubo la de violín, la de, y ese, ese, ese, ese cuidado ¿no? en, en formar a la, a la gente con los mejores maestros, porque trajeron los maestros de, este, sí. trajeron maestros de Rusia, trajeron maestros de Lituania, sí, y se recuerdo. unieron a los mejores maestros de Venezuela también, entonces sí. fue muy, muy, muy especial, ¿no? Sí, sí. y una educación a... integral. Una sí, educación es. integral, increíble. Con las mejores, este, con las mejores instalaciones, eh, un ambiente de trabajo todos concentrados, en... Eh, en, en, en, en lo que estábamos haciendo. Teníamos repertoristas, ¿te acuerdas? Tres, cuatro repertoristas, sí. Este, sí, maestros claro. de, de interpretación, estaba el maestro Pedro Liendo de inter, en inter, eh, con interpretación y estilo. Este, bueno, fue uh -huh. como un momento muy, muy, muy, eh, para mí es un recuerdo muy, muy querido, ¿no? Esa época de, de, la, de la academia. Sí. Para mí también, porque a mí me marcó esa Academia Latinoamericana de Canto, porque yo nunca más volví a vivir una experiencia tan completa en sí. educación musical, por lo menos no en Venezuela. Sí, con tanto cuidado. Este, bueno, a... Sí, sí, sí. Sí, claro, no, fue realmente un proyecto increíble y ojalá se repita, porque eh, eh, es una es tan importante para, para formar cantantes, esa educación integral, ¿no? Sí, y solamente dirigida al... Pero que... ahora sí vamos a empezar con... Sí, vamos a empezar con la entrevista, María Eugenia. Okay. Bueno, yo tuve que estudiar para hacer esta entrevista. <risa> y supe que tu padre amaba la música y amaba la ópera, y fue él quien te inspiró para ser cantante. Pero yo quisiera que tú nos contaras a los que nos están viendo... ¿Cómo fue es ese proceso? Descríbenos brevemente cómo comenzaste a cantar, tus maestros, eh, esa etapa de conservatorio, etcétera. Bueno, yo comencé a cantar prácticamente eh, de, como lo hacemos creo que todos, ¿no? En la escuela, eh, uh -huh. de repente surge, tú canta tú ¿no? y, y resulta que tienes voz sí. y que tú puedes cantar, lo, lo descubres. De esa, pero en ese momento, en la escuela, yo nunca jamás pensé que yo iba a ser cantante. Era algo de niños, era algo de la escuela. Ya después, eh, yo, eh, cuando estuve en el conservatorio, porque mi mamá, que también, también es un personaje muy interesante, <ríe> mi mamá decía, no, el, hay que estudiar música, eso te va a ayudar para la concentración. Entonces me puso en el conservatorio, no porque éramos músicos ni nada, sino porque yo tenía que estudiar okay. música para mi concentración. Resultó que me encantó y empecé a descuidar las materias de la escuela porque, por estudiar música, ¿no? Entonces, en ese periodo claro. yo hice lo del conservatorio, las, las, las, las materias del preparatorio, todo esto. Yo era muy, muy pequeña, tendría, bueno, 13, 14 años, ¿no? Entonces estuve en el coro uh -huh. y me encantó, y que me quedó como esa, esa, esa idea de que era muy, muy agradable cantar en el coro. Cuando yo empecé a bajar mis, mis calificaciones, me dijeron, ya no vas a seguir en la música. Entonces me sacaron. Yo regresé al conservatorio uh. a los 17 y fue de okay. la solita, porque yo vi un, un, un anuncio que decía eh, audiciones para el coro, un coro, ¿no? Y yo le dije a mi papá, llévame, que ya uh -huh. se va a terminar la, la, la audición y el tiempo, ¿no? Entonces me llevó y entonces ahí conocí a Emilio Solé, que era el que estaba reunido okay. en, el, en, en, la, en, la, en la José Lorenzo Llamosas, que fue la escuela en la que yo estudié, ¿no? Mi, toda la parte de uh -huh. la etapa de música. Y allí estaba la maestra Gloria Vargas, que era una maestra puertorriqueña que estaba sentada en Caracas. Excelente maestra, ella se educó en, en Boston, en el New England, en el Conservatorio de New England. Y ella me dijo, tú tienes que estudiar. Entonces, ahí empezó todo, yo diría, ¿no? Yo, por supuesto, entré en el coro, yeah. le, le comenté a mi papá lo que ella me dijo. ¿No? Le dije, mira, ella dice que yo tengo que estudiar. Pues sí. Mira, mi papá era de estos señores que amaba el canto y la ópera y todo esto. Es desde jovencito, cuando él estudiaba, el, el de este, él estudió okay. Derecho. Él vendía discos. Y entonces era una así, okay. conocía todas las, las, ya sabes, las óperas y todo. Entonces le encantaba. Eh, de hecho, yo recuerdo haber visto algo con él cuando era niña, y por supuesto, para okay. mí era rarísimo, te ¿no? lo confieso, ¿no? Pero bueno, yo por darle gusto empecé a tomar clases. Él, él me, me dijo, sí, sí vas a tomar las clases, tomé las clases. Y esa fue mi primera maestra de canto. Eh, yo pienso que al principio sí fue un acto de amor el, el, el, el, el iniciar el canto. Yo, yo fui una alumna que no entendía muy bien por lo que, hacia dónde me estaba llevando el estudio del canto, ¿no? Poco a poco fui okay. como aprendiendo que esto era un mundo enorme, ¿no? Cuando la maestra me dijo, ahora tienes que entrar en un grupo donde puedas empezar a practicar y a desarrollarte, ¿no? Entonces entré... Uh -huh. En, eh, entré en la Camerata de Caracas, que esa fue, digamos, okay. la primer, el primer lugar en el que yo este, inicié mi, mi práctica, mi práctica vocal, digamos, de alguna forma, ¿no? en ese grupo. Sí. Perfecto. Pero ahora bien, he visto dos, creo que tienes subiste como dos o tres entrevistas en, en YouTube. Sí. Y siempre nombras a Gloria. ¿Qué te dio Gloria tan especial? ¿Algún consejo? Algo que te marcara porque la nombras con tanto cariño siempre? Sí, Gloria fue una, esta, una maestra muy madre, ¿no? Yo creo que ella comprendió perfectamente okay. este, que yo tenía una voz enorme porque en ese momento y que... Para, para que yo lo, lo logre cantar con técnica, fue un trabajo muy, muy arduo, la verdad. Eh, creo que tú sí. sabes bastante de esto, que las voces grandes es, son difíciles de, de, de manejar y de, y de educar, ¿no? Sí. Ella con todo amor este, sí. lo hizo y con toda paciencia, ¿no? Me, me, yo recuerdo mucho como su, su, su... Yo te diría que lo más importante es que ella era muy ética, y era una maestra que te decía, esto es serio, esto no es cualquier cosa, esto no es un juego. Cantar una corchea es importante, claro. si está la corchea, debes cantar la corchea, por ejemplo. No era severo claro. pero era una maestra muy, muy detallista ¿no? y muy, muy dedicada. Uh -huh. este, eh, veía que, por ejemplo, yo tenía clases con ella, pero ella también... Invitaba a un repertorista, a un maestro acompañante, no solamente estaba ella, sino que entonces venía el acompañante. Y, y sí, fue muy paciente y muy, y muy amorosa, ¿no? además de, de que fue una persona que me enseñó pues, las bases de cómo se debe cantar. Fíjate que yo a veces le digo a mis alumnos, ahora entiendo algunas cosas que me decía mi primera maestra, Imagínate, sí. o sea, ahora estoy comprendiendo qué quería decir ella con esto, porque ella tenía una técnica, tiene, porque está viva, tiene una técnica increíble, Gloria. Uh -huh. Sí, sí, sí, impresionante. Wow. Sí, sí, qué Lograr bello, esa... Qué bello que recuerdes a tus maestros así. Y sí, claro. Qué belleza. Eh, <risa> pero yo sé también que en 1992 egresaste de la Universidad Central de Venezuela. Eh, como licenciada en artes, mención escénica. O sea, tu vida está entre la música y las artes escénicas. Gracias. Cuéntanos de eso y, y de aquella época de la universidad central. Bueno, esa también fue una época increíble. Fíjate, eh, uno de los problemas, de, de las encrucijadas en las que yo estuve en esa época tan joven, porque yo inicié mm -hmm. a los 17 en el canto, con Gloria, y al claro. mismo tiempo yo estaba en este momento de iniciar la universidad. Y yo, eh, en, el, en, en, la, en la preparatoria, pues en el, en el ciclo diversificado, yo tuve la oportunidad de, uh -huh. eh, de dirigir una, una, una obra de teatro que yo misma escribí como parte de una materia oh. de, de literatura, sí. Y yo... Eh, siempre fui muy inquieta en cuanto a qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, ¿no? Por lado de mi papá él quería que yo, que yo estudie Derecho, porque mis, mi tí, mis tíos, mi papá, todos son abogados, eran abogados. Entonces, pero yo decía el Derecho, no, no, no todavía no, yo no me veía allí, ¿no? Y bueno, eh, claro. yo tenía eh, diversas inquietudes, me gustaba, por ejemplo, pintar, me gustaba dibujar, este, escribir, entonces, siempre humanista, ¿no? Siempre humanista, hasta que me tocó sí. esa experiencia, y entonces me di cuenta de que era muy fácil para mí hacer eso, de que, de que yo estaba, me conectaba con el espacio, que, que yo tenía, claramente yo podía decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y entonces dije, esto es, esto es lo que yo quiero. Luego ese ese trabajo fue muy muy muy muy exitoso a la maestra le encantó este pues recibí muy buena, muy buenas este, opiniones y, y pues sí me la maestra me dijo esto es lo, lo, lo, lo tuyo no así que entonces decidí estudiar estudiar artes escénicas estudiar dirección hacerme una directora fíjate yo pienso que también fue mucha suerte encontrar esa vocación tan joven, ¿ves? La, El asunto es que lo encontré sí. justo cuando yo estaba iniciando el trabajo del canto, que también era bastante demandante. Claro. Entonces, mientras Gloria me decía, sí. te tienes que dedicar a cantar, te tienes que ir a New England, ella quería que yo vaya a estudiar. Y yo, para mí eso era un, un conflicto tremendo. Entonces, ese conflicto... Claro. Cuando entro a la Escuela de Artes, bueno, fue un grupo bellísimo. Este, yo estudié con Luigi Xamana, el, el actor, mi, mi gran amigo, con Susana sí. Negrín, que se, que se dedicó a la escritura, este, y inició con, con el maestro Cabrujas, este, y con mucha gente que, que ha hecho carreras muy, muy importantes en sus, en sus áreas, ¿no? Fue un grupo bellísimo, uh -huh. el grupo con el que yo estudié, de gente muy, muy, muy, yo diría que muy importante, ¿no? Entonces, pues, yo me enamoré de la escuela de arte, me enamoré de mi estudio también, y, este, y tuve amigos que me ayudaban en mis, en mis experimentos que yo hacía, ¿no? Porque yo tenía un punto de sí. vista sobre cómo quería que el actor, el, el desempeño del actor, este sea mejor, ¿no? Y me, me enfoqué en la respiración. Creo que también todo el trabajo que hacía con la técnica vocal, pues también me, me daba otra uh -huh. otra visión, ¿no? De lo que es el, el intérprete. Sí. Entonces, fíjate, eso fue generando, pues, un híbrido, porque yo al final, ahora, ahorita es, es tiempo de híbridos, digo yo, no ya la gente como que dice, bueno, sí. cuanto más puedas hacer, pues ya la gente lo comprende, antes no era así, era, era difícil. En mis maestros de la Escuela de Arte, tuve maestros este, también excelentes, maestros, este, mi, mi, mi mentor diría yo en el teatro fue Hugo Ulibe, eh, con Hugo sí. yo empecé a trabajar en el teatro profesional, eh, como asistente uh -huh. de producción y este, tuve a otros maestros maravillosos eh, y, y bueno, estuve con... Mi, mi, mi tutor de la Escuela de Artes del, del, del, de la, fue Isaac Chocron eh, fueron maestros, eh, Victoria Di Stefano eh, bueno, fueron bueno, una época maravillosa, ¿no? Eh, y, y bueno de ahí, ahí se gestó todo, todo lo, que, lo que vendría a ser después una, una actividad, ¿no? Porque todo fue a la par. Yo a veces digo, wow, claro. todo fue a la par. A la, al mismo tiempo estaba en la camarada barroca, en claro. de palacios, y, y ahí estaba, en, eh, pues sí, completamente concentrada en esto, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar de tu vida como cantante. Has interpretado muchos roles de ópera, ciclos de canciones y oratorios entre lo que podemos mencionar en ópera, Magdalena de Enrico Leto, Suzuki en Madame Butterfly y la Sia Principeza en su Angelica de Puccini y por supuesto ciclos de canciones latinoamericanas entre otros, es muchísimo. Como cantante, ¿qué, como cantante de ópera, ¿Qué personaje te hubiese gustado hacer que no has hecho todavía? Ah. Éboli, Eboli me encantaría. Sí. Me encanta la vieja de, eh, de, la, de la Medium de Menotti. Ajá. Eh, me encantaría hacer este me encantaría cantar algo de Wagner, me encantaría hacer alguna de las Valkirias, <risa> por ejemplo, ¿no? ¿Y con qué director, con, con qué director que hayas cantado te, te has sentido en una conexión plena? Uh, yo creo que... Me encantó trabajar con Felipe Molano, que ahora está en LA, en LA con el proyecto de Yola. Ok. Es un, es un director okay. este, colombiano. Eh, me encantó trabajar con él. Eh, tengo recuerdos de, por ejemplo, el trabajo con el maestro. Eh, con él, de hecho, de estos montajes que fueron de acá, eh, me encantó trabajar con el maestro eh, Herbert Bück en, en Viena, él, él me enseñó muchísimo, la verdad, el trabajo con él fue increíble. Entonces, eh, sí, esos son los, los, los maestros con los que recuerdo, directores de escena, el maestro eh, José Caballero, eh, con el que voy a tener la fortuna de trabajar este año, porque él va a dirigir a los alumnos de, de la ESAI este año. Entonces, él me dirigió este, también en escena y me encantó, me llevó a, a, otro, a otro nivel con mis personajes. Fue, fue muy interesante el trabajo. Sí, sí, sí. Eh, vamos a, seguimos hablando de ópera, María Eugenia. ¿Qué es, para todas las personas que nos ven, sabes que hay mucha gente que nos ve, que se hacen esta pregunta, ¿qué es importante entender para ser cantante de ópera? Si alguna persona que nos está viendo quiere ser cantante de ópera, ¿qué le tú? ¿Qué tiene que tener esa persona? Bueno, mira, voy a citar al maestro Verdi que decía, uh -huh. para ser ópera hay que tener tres cosas, y voz voz, voz. <ríe> él decía esto, ¿no? Yo diría, yo añadiría, <ríe> yo añadiría que además de que tienes que tener una voz, este, pues que, que tenga ciertos, ciertos, ciertos, este, la exigencia de la ópera es el, es el contacto uh -huh. de la voz con el espacio, ¿no? Por eso él decía esto claro. de la voz. Es decir, tiene que ser claro. una voz que tenga la, las los decibeles, que marquen los decibeles. Y para poder claro. este correr y proyectarse en el espacio, ¿no? Tiene que tener una técnica, esa voz preparada técnicamente para ese para el desempeño en el teatro. Claro. Y luego ese ese instrumento, aunque hay gente que no le gusta que nos hablen con, que hablemos de, de los cantantes como instrumentos, este, pero definitivamente claro. Yo soy de las que piensan que somos un instrumento muy delicado, un instrumento que piensa, que siente, ¿no? Entonces yo pienso claro. que además de eso, hay, otra, hay otro que es el manejo de, de todo lo que es la escena, ¿no? en el, La el, el, el elaboración claro. del personaje. Entonces sí, es un intérprete bastante, el cantante bastante complejo. El que quiere cantar ópera tiene que prepararse no solamente técnicamente y, y, y vocalmente técnicamente sino también ten, tiene que tener una preparación física y este, de elaboración de personaje que es importante sí sí sí muy importante claro muy importante claro. totalmente es, somos actores que cantamos o somos no exactamente ese es el, ese es el, el punto sí. ¿no? entonces Sí, ¿Cómo abordas sí. un personaje de ópera si no tienes una preparación con respecto a lo que es un personaje? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. María Eugenia, eres, eres cantante, productora artística, directora escénica de ópera y teatro, vocal coach. ¿Qué significa para ti el taller de ópera de Yucatán de México? Pues el Taller de Ópera de Yucatán ha sido mi escuela <risa> porque en él he podido, de alguna forma, reunir todos estos aspectos que, que acabas de mencionar, ¿no? Eh, el, uh -huh. Yo, en el Taller de Ópera, inicia un proyecto pedagógico que a, a escala maneja todo esto, ¿no? Yo, en el, el Taller de Ópera se maneja con pequeñas producciones eh, por lo tanto, uh -huh. hay que hacer un proyecto de producción, un presupuesto, una, un, un, hay que desarrollar un concepto, ¿no? Y luego, entonces, ese concepto hay que llevarlo a los estudiantes, eh, preparándolos, ¿no? Físicamente, actoralmente y vocalmente. Entonces, es, es una maravilla, ¿no? Para alguien como yo, claro. es maravilloso. Entonces, me enseñó mucho. Claro. Yo, al inicio era algo como ya sabes algo que se gestaba de la nada y que se fue convirtiendo en esto que te acabo de decir. Eh, justamente ahora estamos en un periodo de, de revisión porque toda esta pausa de, de no tener actividad presencial nos llevó a otra actividad que fue una realizar un, una pequeña ópera a distancia que fue la mano de Bridge y que hasta está a punto de estar lista, todavía no, no hemos concluido y a partir de agosto pensamos que quizás volvemos a, a presenciar otra vez oh, pero, pero sí ojalá. definitivamente el taller de ópera ha sido para mí eh, importantísimo me sacó de esa de esa, de esa disyuntiva de esa este, soy de acá o soy de acá no, todo lo que lo que tienes se puede, se puede concretar en un trabajo, y es lo que yo he hecho en el taller de ópera o, o lo que el taller de ópera ha hecho para mí, <ríe> por mí, ¿no? Es, es pues, interesante. Yo te felicito porque yo sé que eres muy querida en Yucatán y aparte de eso realizaste uno de los trabajos de investigación más relevante a lo que pedagogía actoral para cantantes se refiere. Realmente sí. te felicito. Gracias. Cuéntanos por qué, por qué tus montajes eh, con el taller de ópera se realizan en espacios no convencionales. Bueno, yo soy, yo, yo amo los espacios. Es una cosa que abordar un espacio con, con la presencia del actor, con la presencia del intérprete, para mí es así, algo que que, me, que me, por un tiempo me obsesionó, ¿no? Fue algo que siempre uh -huh. estaba en búsquedas de espacios que fuesen interesantes porque la experiencia del espectador en el espacio no convencional uh -huh. es completamente diferente, ¿no? Es como, es como, es como sí. redescubrir lo que te rodea, ¿no? Un espacio que tú todo el claro. tiempo habitas y que todo el tiempo visitas cuando lo ves, cuando lo, lo habitas a partir de la representación es completamente diferente, ¿no? Cambia completamente. Entonces esa experiencia claro. a, mí, a mí me importa mucho la experiencia del espectador, ¿no? Entonces eh, no se hace tanta ópera en espacios no convencionales. Fíjate que es me verdad porque en Taiwán... Para mí, ir al teatro es como, es como ir a la piscina, ¿no? Porque tienes todo listo, todos, todos los recursos. Cuando trabajas en espacios no convencionales, tienes que armar toda la parte técnica a partir del espacio sí. que, que estás interviniendo, ¿no? Es intervenir el espacio con claro. la producción. Y eso es quizás un poquito más claro. trabajoso, ¿no? Pero... Sí. Bueno, eh, pero cuando vas al teatro pues todo está allí, todo está dado todo. te puedes dedicar Exactamente. es otra, otro punto de vista me encantó porque esta vez que estuve en Taiwán hubo la idea de, de trabajar una ópera en un espacio no convencional ojalá que, okay. eh, que se pueda porque sí, es diferente es completamente diferente es más claro. costoso, es más costoso claro. pero es una belleza por supuesto. Pero inclusive para uno como espectador también eh, es como acercar el arte a, al público. Es. ¿Sabes? No está la barrera del escenario. Eh, es muy interesante tu propuesta de, de espacios no convencionales para el arte. Sí. Te aplaudo mil por ciento. Sí, sí. sí. sí y para el espectador es, es algo... Yo... Me, me encanta estar y ver cómo va entrando el, el, el, el, el espectador al espacio, ¿no? Y su, su claro. primera impresión, yo estoy ahí siempre pendiente de verla y de, y de, de gozar eso, porque al final es para eso trabajamos, ¿no? Trabajamos para el público, para la gente, claro. para que ellos tengan esa experiencia. Entonces, claro, claro. Es diferente, completamente. Cambiando un poquito el tema, pero no tan lejos, eh, tú haces una función docente. ¿Cuál es la parte de la docencia que más te gusta? Pues, ahorita, fíjate qué interesante, porque ahorita estoy dando dos materias. Una es teórica y otra práctica. Creo que disfruto las dos. Me gusta tener la posibilidad de de enfocarme en un tema y luego desarrollarlo con los alumnos eh, a un nivel teórico pero también me encanta trabajar en el espacio con los alumnos yo ahorita con toda esta situación añoro volver al espacio porque siempre pues nosotros trabajamos siempre en contacto con un espacio no todo lo el trabajo respiratorio claro. de proyección de la voz es sumamente claro. Difícil hacerlo así a distancia. Lo sigo haciendo, lo estoy haciendo. Claro. Eh, y estoy aprendiendo cómo hacer que el alumno de alguna forma no se desconecte del espacio que le rodea por el uso de la cámara. Es, es, es complejo. Pero claro. sí disfruto mucho los dos aspectos, tanto el teórico como el, como el práctico. Sin embargo, yo... Diría que soy más una maestra práctica que teórica. Uh -huh. sí eh, Ganaste, eh, me voy, otra vez cambio el tema y me voy para atrás cuando en Caracas eh, ganaste una beca para irte a estudiar a Viena. A Viena. Eh, me parece muy importante pues, que la gente sepa que el Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, antiguo CONAC, te dio una beca para estudiar en Viena. Eh, cuéntanos de esas experiencias en, en Viena, qué aprendiste, dónde cantaste, qué hiciste por allá. Bueno, yo sí, en efecto, yo gané esta beca para ir a estudiar, eh, hacer estudios de posgrado, porque ya había terminado la licenciatura. Y uh -huh. eh, sí, y, y me fui a Viena. El tiempo de Viena fue interesante porque yo dije, bueno, te vas a dedicar solo a cantar. No vas a hacer nada de teatro, solo canto. ¿No? Sí. Y, y la verdad no pude. Entonces en Viena yo estuve en la escuela, en, el, en la Hochschule, que era en esa época Hochschule, ya no, ahora es eh, Universidad de Viena. Estuve en la clase del de estudio de ópera. Trabajé con dos maestros, con Reto Nickler y con el maestro David Helfgott. Este, fui, su, uh -huh. fui asistente de estos dos maestros allá en Viena. Trabajé con mi maestra que fue, después de mucho, porque fue un peregrinaje allá en Viena para... Fíjate que para mí Viena fue como empezar de cero. Eh, todos los aspectos. Claro. Yo después, yo cuando fui a Viena, eh, después de haber tenido tan. Ya yo tenía muchísima experiencia en todo, ya yo estaba produciendo, ya yo estaba cantando, ya. Llegar a Viena fue como un frenazo, así, así lo viví. Sí. Y uh -huh. iniciar de cero. De claro. De cero. Prácticamente, tú pensabas claro. que tenías todo y resulta que no. Tú pensabas que tenías mucha te técnica y resulta que no tenías tanta técnica. Entonces fue. Realmente lo primero que fue difícil es que mi voz no es una voz que ellos de alguna forma les gusta más un tipo de voz más pequeña, más maleable, menos, era una voz para ellos un poco grande y es un tema lo de Viena, total que después de mucho peregrinar, se llamaba Obsession, y en ese grupo hicimos este, también pequeñas puestas en escena, esa fue una época muy buena. Ha sido un trabajo súper interesante porque es trabajar con video y pues es algo nuevo para mí trabajar con el video, manipular la imagen. Fue un trabajo lindo porque los alumnos entregaron sus videos y nosotros, digamos, trabajamos esos videos a nivel de, de, de, la, de la factura del video, ¿no? Trabajamos toda la imagen, entonces, y estamos trabajando y es, es muy interesante. Yo estoy en eso ahorita y estoy preparando lo que va a venir para, para agosto. Nosotros ya tenemos preparado listo eh, un, un Cosifantute, una versión de Cosifantute, que ya está toda montada y está, está lista para ya presentarse, digamos, estrenarse. Eso se quedó allí, digamos, en stand-by. Creo que eso es lo inmediato, ¿no? lo que viene a futuro. Okay. Eh, de viajes, Todavía no se ha concretado nada, por eso ni, ni, ni lo digo. Ojalá que sí se dé otra vez. Otro viaje, otro montaje grande. Y, este... Pues sí, revisar. Hay, hay proyectos. Yo tengo proyectos de, de trabajar, por ejemplo, obras que desde hace mucho quiero cantar, como, como Les Chansons de Cas, por ejemplo. Me encantaría cantar Chansons de Casse. Eh... Y hacer un programa de ese estilo, ¿no? O sea, concierto, pero con esas obras este, que están ahí pendientes, ¿no? Las cuatro canciones de Shtramo. María Eugenia, <ríe> yo deseo que todos esos proyectos se cumplan, espero que siempre estemos en contacto para promocionarlos por acá. Y aquí tienes una ventana abierta para tus proyectos. Realmente me encanta tu trabajo, lo, tu propuesta, tus nuevas propuestas, tu voz, este, que nunca olvidé. Y realmente, bueno, muy agradecida que estés aquí hoy conmigo. Eh, lo valoro muchísimo y te uh -huh. deseo todo lo mejor. Pero antes de irnos, por favor, dile a todas las personas dónde pueden conseguir a María Eugenia Guerrero Rada en las redes sociales o cuáles son tus redes que manejas para que la gente se comunique contigo? Sí, pues pueden encontrarme en, en, el, en Facebook como María Eugenia Guerrero Rada. Eh, manejo más el Facebook que el Instagram, pero también estoy en Instagram como María Eugenia Guerrero Rada. Tengo también mi grupo Perfecto. que se llama Opera Viva, y ahí hay una página, la página también okay. es de Ópera Viva, y tienen la, la, la página del taller de ópera de Yucatán también. Cualquiera de oh, puede ustedes puede este, comunicarse conmigo, sí. Bueno, así lo vamos a hacer. Y a ustedes, si te gustó este programa y este contenido, no olvides suscribirte. Es muy importante para nosotros darle like a aquellas personas que les gustó lo que estamos haciendo. Ayúdanos a crecer. María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. por todas tus experiencias, gracias. gracias por todo lo que nos has contado realmente nos inspiras a seguir adelante con tus historias, con, tus, eh, con las cosas grandes que has podido hacer fuera de Venezuela, realmente mucho cariño para ti y espero que sigamos progresando. Pues muy agradecida con esta, esta ventana a comunicarme, para comunicarme y, y, y sí, estar en contacto, el contacto es importante, ¿no? Este, por supuesto que todos... Claro todas las, las, las oportunidades que tengamos de, de compartir, de compartir lo, los conocimientos, las experiencias, es importante. No debemos perder nunca eh, el contacto con nosotros mismos y con los demás. Es decir, eso es importantísimo claro, y, claro. y pues a tu público les, les agradezco mucho que hayan estado aquí y que no olviden nunca este, desarrollar sus ideas, nunca abandonen sus ideas, ni dejen que nadie los aleje de ellas. Eso yo pienso que es el punto inicial para todo, sea pequeño o grande, ¿no? Uh, Qué bello mensaje. Me bueno, gracias, gracias, besos para todos allá, un gracias. abrazo, feliz, nos vemos, uh -huh. nos vemos la próxima semana con más uh -huh. invitados especiales.